Juan Carlos Abreu alias Cuningo, quien es el coordinador del proyecto presidencial Ramfis 2020 en el municipio de Salcedo, denunció este jueves que existe una persecución política en su contra y que supuestamente desconocidos colocaron drogas en frente de su casa con el objetivo de hacerle daño. Esta mañana eh, yo estaba eh, a, eh, en mi casa recostado y llega el compañero Eddie Morel, secretario de organización, y me llama y me dice, Cuningo, Cuningo, ven a ver. Te están por poner un gancho aquí. Mira, mira lo que hay. En la casa entera, en el frente, había mucho papelito de supuestamente con droga o, y, y, y, y tenía droga. Papelitos de lo que venden es llena la casa. Entonces, Eddie me llama, ven que te quieren poner un gancho. Entonces, yo voy y salgo y grabo un video y le pregunto a Eddie, ¿dónde encontraste eso? Ahí, ahí. Entonces, Sale mi madre que vive al lado y me dice mi madre también que ella hubiese encontrado más papelitos de eso más temprano que ella lo había botado a la basura. Entonces yo lo que digo, que están por meter un gancho eh, eh, para, para insinuar que yo, que yo vendo droga o, o, o, o, o bromo con droga aquí. Pero yo le digo que... Que con eso no me van a callar. Yo voy a seguir con el proyecto Rampi 2020. A mí no me van a callar con eso. ¿Tienes sospecha tú de Ángel? No, pero el vecino el vecino que también estaba, eh, eh, eh, fue testigo del hecho me dijo que cualquier cosa tenía su cámara que la iba a poner a la disposición. ¿A un sector político eso? Tú sabes la persecución política que nosotros tenemos aquí en la provincia porque el escándalo que nosotros tenemos con el local Puede hacer que sí, que sea persecución política. El un mirabal candidato a alcalde por ese municipio dijo que fueron a la fiscalía a poner la denuncia y el fiscal se negó a recibirle la presunta droga encontrada en la casa de su compañero de partido. Nosotros debemos circular por la calle con eso y ir a la policía, donde el jefe del departamento antinarcótico de la policía para que él sea que reciba los papeles. Pero nosotros nos negamos en virtud. De que nosotros no podemos andar eh, eh, con esa sustancia prohibida en la calle. Nos arriesgamos en traer los papeles aquí, pero ya no podemos circular más con ellos. No sabemos lo que pueda pasar si llegamos a la policía con eso. Ellos Queremos. Deben de ahí, así, así, parece, la misma fiscalía debió recibirlo aquí, pero se niegan. Inclusive la, la denuncia nos la recibieron a regañadientes. Este es algún parte de fiscal? En, la, en el tono de hablarnos hubo un maltrato, Todo el tiempo con un tono muy fuerte, el cual usted es la... prepotente, en, eh, lo cual enfrentamos en todo momento. ¿Lo sí lo eh, nos mandó donde la secretaria a recibir la querella y, no, y quería que fuéramos a la policía a entregar esto. Le dijimos que no, que él, era aquí que tenía que recibirlo. ¿Qué la la? ustedes hacer ya que reciben el, el, el, el, las evidencias? Eh, estamos haciendo contacto con una cámara cercana, una persona que tiene cámara y graba los videos Pero para y, aquí con esos papeles, ya que dice usted que no quiere circular en la calle, ¿con eso? No, no, no, eso lo vamos a dejar en un zafacón de aquí se recuerda que la pasada semana Bautas Rojas, miembro del Comité Político del PLD y Mercedes Ortiz Mecho, alcaldesa del municipio de Salcedo, pintaron de negro el local de ese proyecto presidencial, calificándolo como un insulto a la memoria de las hermanas Mirabal. En Cámara Yurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.